Buenos días con todos, mi nombre es Daniel Romero Álvarez, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas en el laboratorio de Town y esta es la presentación final del curso de modelamiento de nicho ecológico 2018 eh, y les voy a hablar sobre mapeo de enfermedades. El plan de la presentación eh, consiste en primero hablar un poco de lo que significa el mapeo de enfermedades infecciosas, eh, los retos y, y la forma en la que hay que observar este problema. Vamos a presentar Anthrax como el mapeo de Anthrax como un caso de estudio y finalmente un flujo de trabajo basado en, en el mapeo de Anthrax. Cuando hablamos de enfermedades, nosotros hablamos de eh, alteraciones eh, en, el, en, el, en la fisiología, en las condiciones normales en las que se desenvuelve un organismo que le impiden desempeñarse de manera adecuada en sus actividades diarias. Eh, por esta razón, una enfermedad puede atacar eh, cualquier tipo de organismo, incluidas plantas, eh, eh, animales salvajes, ganado, y la forma en la que usualmente nosotros entendemos a las enfermedades es cuando atacan a los seres humanos. Y tenemos varios tipos de enfermedades. Es, eh, por ejemplo, el cáncer, la presión arterial, la diabetes, las enfermedades son infecciosas cuando el agente que provoca la enfermedad es un patógeno. Y en esta tabla podemos observar eh, a, a, de manera general eh, la mayoría de patógenos que están involucrados en enfermedades, como por ejemplo los priones, eh, que son proteínas deformes que provocan enfermedades como encefalopatías espongiformes, la más conocida, la enfermedad de vacas locas. Tenemos viruses, bacterias, protosuarios, delmintos y hongos. Y pueden observar aquí que. Cada uno de estos patógenos es un organismo en sí mismo, es una especie. Y tenemos que, cuando realizamos un mapeo de enfermedades infecciosas, debemos considerar a los, organismos de, a los patógenos de esta manera, como especies individuales, eh, que tienen su propia historia natural. Por ejemplo, en el caso de eh, Opistorchid viverrini, que es un tremátodo, es decir, un gusano plano no segmentado, eh, ya vamos a ver el ciclo vital de este parásito a continuación. Y... En última instancia, en el huésped final, provoca eh, cáncer de hígado, específicamente de las vías biliares, eh, una condición denominada colangiocarcinoma. Como les mencionaba anteriormente, los patógenos existen eh, y cumplen un rol determinado en un ecosistema. Y cuando este ecosistema es alterado, nosotros podemos empezar a detectar estos patógenos causando una enfermedad infecciosa. Uh, si es que, por ejemplo, tenemos un, un, un espacio eh, en la Amazonía eh, de Sudamérica, por ejemplo, y este espacio, este, este bosque, es alterado por agricultura, minería, y se empiezan a construir ciudades en medio de ese bosque. En el ejemplo que estamos observando, eh, los mosquitos, que son denominados vectores, que transmiten patógenos a diferentes organismos, eh, cuando el bosque está intacto, podemos observar un mosquito alimentándose de, de un reptil, pero luego de que el bosque está alterado, el, eh, se pierden muchísimos de, los, eh, de las fuentes de alimento para el mosquito. Y si es que los seres humanos construyeron una ciudad y están disponibles, los seres humanos como mamíferos se transforman en una fuente nueva de alimento para este mosquito. Y por ende, un patógeno que vivía en el bosque, en un ciclo natural, tiene la oportunidad ahora de transformarse en un patógeno de seres humanos, un patógeno urbano que ahora puede transmitirse entre los seres humanos en, en, en las ciudades. Y esto es algo que pasa eh, con dengue, con leishmaniasis y con muchas enfermedades transmitidas por arboviruses. Y no solo con ellas, sabemos que el 70% de enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son zoonóticas. Es decir, viven en, en, en su ciclo natural viven eh, en, en animales salvajes y cuando hay la intervención del ser humano o el ser humano ingresa en su ciclo natural, eh, las enfermedades pasan a, a, a los seres humanos. Entonces para conocer eh, cómo estas especies se distribuyen en la geografía o en diferentes ecosistemas es importante también comprender sus ciclos eh, vitales, su historia natural um, y en el caso de los patógenos, de esta historia natural, eh, a veces es sencilla y va incrementándose en complejidad. Y les voy a presentar a continuación ejemplos de eso. Este, eh, podemos aquí ver al hongo denominado eh, coccidioides inmitis. Uh, y el ciclo vital de este hongo es relativamente sencillo porque solo involucra el medio ambiente en el que el hongo habita naturalmente, que aquí, por ejemplo, está especificado el suroeste de los Estados Unidos. Y cuando un ser humano entra en contacto con este hongo y inhala las partículas del hongo, entonces el ser humano va a presentar una enfermedad pulmonar que se llama eh, fiebre del valle o también conocida en Sudamérica como coccidioidomicosis. Um, y es así, y ese es el ciclo vital de, de este patógeno. Entonces solo involucra el medio ambiente y los huéspedes que uh, se entreveran, eh, entran en contacto con, con las partículas del hongo. Avanzando en complejidad, tenemos el caso del de virus del ébola, que provoca una fiebre hemorrágica que tiene altas tasas de mortalidad y que se hizo súper popular luego de la epidemia del 2014. Um, y el ciclo natural que nosotros entendemos del ébola incluye una circulación enzoonótica que implica eh, la distribución del virus, es, del virus entre los reservorios naturales que hasta el día de hoy sospechamos que son los murciélagos, tenemos evidencia indirecta de eso, a pesar de que no tenemos evidencia concluyente, pero es la forma en la que vemos uh, actualmente la, al, al ciclo de este patógeno. Y cuando los murciélagos entran en contacto con otros animales salvajes, que son animales no humanos que son susceptibles, como por ejemplo los primates, los chimpancés, eh, estos, los chimpancés son muy susceptibles al ébola, y los chimpancés eh, también mueren cuando entran en contacto con el virus. Y a eso se denomina una epidemia en vida salvaje, epizooosis, eh, que como mencioné es una epidemia en vida salvaje. Y obviamente si es cuando los seres humanos entran en contacto con los murciélagos o con los eh, chimpancés muertos, en África eh, es muy común eh, comer carne de chimpancé, por ejemplo. Entonces para eh, gente que vive en una comunidad rural y no tiene condiciones económicas muy fuertes, eh, comer carne de chimpancé es una gran opción si es que el chimpancé falleció de ébola las probabilidades de que una persona se infecte al estar en contacto con ese chimpancé son muy altas y una vez que un ser humano se contagia de ébola el el, el ser humano puede contagiar a otros seres humanos por vía por contacto entonces eso podemos observar un establecimiento de un ciclo urbano eh, por contacto eh, con esta flecha circular del lado inferior derecho Entonces, en el caso anterior pudimos ver que ya no solo era el contacto directo con el virus, sino estaban involucrados murciélagos, primates. En el caso del trematodo Opistorchis viverrini, que podemos ver al gusano en esta diapositiva, el ciclo vital implica el huésped final, que son usualmente seres humanos que eh, defecan en un río. En este río empieza el primer estado larvario de este gusano, que implica eh, la presencia de una especie específica de caracol. El, la larva se desarrolla en el caracol y luego se libera nuevamente en el río para pasar a un segundo huésped intermediario, que sería una, eh, diferentes especies de peces. Y luego el ser humano consume, el ser humano u otros mamíferos consumen este pez eh, para concluir el ciclo vital y la infección final. Ah, entonces, en este caso es muy interesante que el ciclo vital incluye tanto eh, condiciones eh, en el, condiciones fluviales y a los huéspedes que se encuentran en, en la Tierra. Entonces podemos ver que la complejidad aumenta. Y finalmente un caso extremadamente complejo es el de la bacteria Borrelia burgdor, burgdorferi, que provoca la enfermedad de Lyme, que es bastante conocida en Norteamérica. Um, y aquí podemos ver que esta enfermedad es, es transmitida por garrapatas, pero el ciclo vital incluye diferentes estadios de maduración de la garrapata Difer eh, cuando la garrapata está en varios estados de ninfa necesita alimentarse de roedores si es que un ser humano u otros mamíferos eh, se están en el camino de estos roedores infectados con garrapatas y si es que estaban infectados con enfermedad de Lyme nosotros podemos detectar los casos ya en, en seres humanos pero para la garrapata Poder reproducirse y continuar su ciclo vital como vector, como garrapata, como insecto, necesita eh, alcanzar ciervos porque la, la garrapata no puede reproducirse en los ratones. Entonces aquí tenemos eh, la presencia de varios mamíferos y varios estadios de un vector y, eh, y cómo estos eh, se intersecan con la presencia de otros mamíferos y también del hombre. Siguiendo el caso de la enfermedad de Lyme, eh, Waller en 2007 desarrolló este diagrama que es muy informativo y que voy a utilizar en el resto de la presentación para aclarar eh, varios de los eh, desafíos que implica el mapeo de enfermedades infecciosas. Eh, al, al lado izquierdo podemos ver una primera capa en la que eh, vemos que es una representación esquemática de un paisaje. Vemos que ahí posiblemente hay un bosque hay regiones eh, agrícolas, hay un pueblo, hay un río. Y considerando el caso mencionado de la enfermedad de Lyme, todos los diversos protagonistas del ciclo vital, las garrapatas, los ciervos, los ratones y los seres humanos, están distribuidos a lo largo del gradiente de ese paisaje. Y a, estos, a cada uno de estos elementos los podemos denominar los componentes. Y si es que nosotros tuviéramos la capacidad de seguir cada uno de estos componentes todo el tiempo nosotros podríamos conocer la verdadera, el patrón verdadero de incidencia de una enfermedad que está representado por la capa eh, del medio en la que todos los puntitos grises representan cas eh, casos positivos de, de detección del patógeno. Sin embargo, en el mundo real nosotros no eh, utilizamos, nosotros no seguimos completamente a todos los, los integrantes de, de este ciclo natural Usualmente solo seguimos a los seres humanos eh, y por ende no sabemos qué está pasando con el patógeno en los ratones o en los ciervos o en las garrapatas. Eh, y por ende tenemos un patrón de incidencia observado que como pueden observar es, el, es la capa de la derecha y tenemos puntos grises que representarían casos detectados y puntos eh, blancos que representan casos no detectados y son no detectados eh, por diversas eh, razones que vamos a discutir a continuación. Entonces... Eh, eh, nosotros eh, podemos, si es que decidimos utilizar cada uno de los componentes de la enfermedad de Lyme, en este caso, eh, para hacer un mapa de esta enfermedad, vamos a, a, a tener una, un tipo de información, que sería la información de la distribución de cada uno de los, de los vectores, por ejemplo, de las garrapatas o de los reservorios, en este caso los ratones, o... Si es que decidimos simplemente hacer un mapeo de los casos humanos positivos, de la ob incidencia observada de la enfermedad de Lyme. Eh, esto es un mapeo que eh, eh, Town Peterson eh, ha denominado un mapeo de caja negra. Y este mapeo de caja negra implica eh, detectar el caso humano. Y ya que es un caso humano positivo, nosotros sabemos que para que este caso sea positivo... Todos los otros agentes debieron estar en un determinado lugar geográfico. Debe, para que haya un caso humano deben estar las garrapatas, deben estar los ratones y deben estar los ciervos, que son los involucrados en el ciclo natural de la enfermedad. Y lo mejor es tratar de hacer un mapeo que incluya tanto los componentes como la caja negra, que es lo que permite eh, completar el, el, el, la capa que mencioné anteriormente, la capa de la verdadera incidencia de la, del patógeno. Entonces considerando la discusión de los componentes de la enfermedad y los, y, y los casos finales del mapeo de caja negra, nosotros vamos a ver que en los diferentes ciclos vitales que discutimos eh, anteriormente hay diferentes oportunidades. Si hacemos un mapeo de caja negra, nosotros vamos a utilizar eh, los seres humanos que fueron afectados por el hongo, por el virus, por la bacteria o por el, por el, el minto, por el tremato. Y también, obviamente, en cada uno de los ciclos vitales si decidimos hacer un mapeo de componentes, en el caso de Ebola virus, nosotros podemos hacer un mapeo de murciélagos, ver la distribución de los murciélagos que están incriminados eh, como reservorios del patógeno y crear un mapa de la distribución potencial del patógeno eh, de manera indirecta, porque estamos hablando del murciélago y no sabemos si el murciélago, todos los murciélagos están infectados. Lo mismo en el caso del tremátodo, ¿no es cierto? Podemos eh, mapear... Eh, los podemos mapear el caracol, especie de caracol, podemos mapear las especies de pescados, o en el caso de la enfermedad de Lyme, podemos hacer un mapeo de las garrapatas, del vector que transmite la enfermedad como tal, o podemos hacer un mapeo de los eh, ratones, que son los que permiten que la garrapata desarrolle sus diferentes estados larvarios. Entonces, eh, quería utilizar el diagrama presentado anteriormente para eh, mencionar dos puntos importantes. El primero es que, eh, la, el mapeo de enfermedades infecciosas es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo eh, bajo el paraguas de la epidemiología espacial. Sin embargo, la epidemiología espacial lo que hace es utilizar a uh, los casos finales de una enfermedad infecciosa sin considerar a, a, al patógeno como una especie, como un organismo que tiene su propio ciclo eh, vital y cuya existencia va a estar determinada por diferentes componentes eh, biológicos. Uh, y es por esta razón que la epidemiología espacial siempre eh, ha, como que ha fallado en mostrar mapas de riesgo a, a baja resolución, que traten de realmente reconstruir la distribución de un patógeno más allá eh, de, de, de la capa de la derecha, de la incidencia observada. Y es ahí cuando los modelos de nicho ecológico eh, toman este papel eh, muy interesante en el que permiten agregar a la epidemiología espacial clásica, eh, información que viene de variables ambientales, de variables climáticas, de eh, eh, variables de uso de suelo, eh, variables que incluyan ah, la distribución de los diferentes componentes de, de una enfermedad. Y, a continuación, eh, podemos observar aquí un ejemplo de esto, eh, en este mapa global, cada punto rojo representa un caso de Leishmaniasis cutánea en un eh, intervalo de tiempo eh, considerable, desde 1960 hasta el 2012. Um, y eh, si es que nosotros hacemos una reconstrucción epidemiológica clásica utilizando métodos como la densidad de Kernel, nosotros podemos ver en el mapa de la eh, parte superior a Zonas rojas que representan la mayor concentración de casos, pero este mapa no nos da mayor información de qué pasa con los casos en Norteamérica, por ejemplo, de qué pasa con los casos en el, en, en el noreste de la India o los casos en Australia. Pero si es que utilizamos un, un modelamiento eh, de nicho ecológico, eh, por ejemplo, utilizando variables ambientales y Maxent como algoritmo, podemos observar que el mapa es mucho más informativo y reconstruye de mejor manera lo que sería el nicho ecológico del, del patógeno, por lo menos el, el nicho conocido, el nicho que podemos observar, el nicho existente. Um, y podemos observar que aquí eh, no perdemos información, que aquí nos menciona que en este caso la hegemonía ciscutánea también eh, está presente en Norteamérica, está presente en Australia y está presente en, en varios sitios de, de África. Y el segundo punto que quería mencionar utilizando esta gráfica es eh, que la capa del medio, la capa que sería aquellos filtros, aquellos problemas que nosotros tenemos para eh, realmente reconstruir la incidencia de una enfermedad, eh, caen bajo el paraguas de lo que se denomina identificación y diagnóstico. Y a continuación voy a discutir ejemplos de esto, tanto en un acercamiento de mapeo de componentes como, un acercamiento de, eh, como en el acercamiento de, de caja negra. Y sobre el segundo punto que les mencioné, la identificación y diagnóstico, eh, este es un caso en más o menos cómo funciona el diagnóstico y la identificación de componentes y cada uno de estos elementos son los que debemos tener en mente cuando hacemos un mapeo de enfermedades eh, a este nivel. Por ejemplo, si nosotros queremos eh, ver si Aedes aegypti, que es un mosquito, eh, es el mosquito transmisor del dengue, del zika, del chikungunya y de otras varias arbovirosis, Um, nosotros tenemos un paisaje, en este caso esa es una fotografía de la Amazonía ecuatoriana, eh, yo soy de Ecuador. Y cada círculo blanco representa un sitio de colección del mosquito. Entonces nosotros vamos a tener varios casos en este ejercicio de muest muestreo, ¿no es cierto? Un caso es que eh, no podamos colectar ningún mosquito, que es el, el, el caso más común, el caso más frecuente. Otro caso es en el que nosotros podemos colectar a nuestro mosquito eh, objetivo, desde aegypti, pero no podemos detectar la enfermedad en él porque el mosquito no está infectado. Nosotros podemos colectar mosquitos, pero que no son la especie objetivo. Por ejemplo, ahí está un, un, una arenilla que se denomina y obviamente no es parte de lo que necesitamos. Y... Todo sale bien cuando podemos encontrar al vector, en este caso es a y haciendo diferentes pruebas diagnósticas encontramos la enfermedad. Cuando encontramos la enfermedad en determinado punto de la geografía, nosotros hacemos generalizaciones eh, para decir que la enfermedad está en todo un lugar, pero no podemos eh, al final inferir con toda la resolución, porque es uno de los limitantes que, que implica la identificación y diagnóstico de, de vectores o de componentes. Entonces, si trasladamos este ejemplo a, a, a un caso real, aquí tenemos un mapa de, de, de mi país, de Ecuador. Eh, es un país que se divide en tres regiones, Costa, la región andina y la región oriental. Y tenemos en este otro mapa, desarrollado por el Ministerio de Salud Público del Ecuador, eh, una demostración de los casos cumulativos de Zika al final del 2017. Entonces, este es un mapa... Eh, epidemiológico clásico en el que no tenemos nada de resolución, estamos mirando a nivel de provincia, a nivel muy gruesa cómo están los casos y podemos ver que hay muchos casos de zika en el 2017 en la costa y muy pocos casos en el oriente, en el norte del oriente y en el centro del oriente ningún caso sin embargo en el 2016 nosotros hicimos eh, junto a Luis Escobar y otros colaboradores un eh, modelo de nicho ecológico utilizando eh, varias aproximaciones que ustedes han visto a lo largo del curso y vimos que, por ejemplo, la zona en la que no se detecta casos en el Ecuador desde el 2015 es una zona que tiene eh, las condiciones ambientales eh, adecuadas para que eh, el vector transmisor de la enfermedad Aedes aegypti se desarrolle. Ah, sin embargo, nosotros nunca hemos detectado casos de, de Zika ahí en el Ecuador y una de las razones es eh, porque el monitoreo epidemiológico de esa enfermedad en esa región es... es no tiene alta calidad.